Hola, muy buenos días. Mi seña es esta. Mi nombre es Dubernet Barrios. Soy el representante de Azorca y presidente de Azorca. Eh, quisiera presentar quién nos acompaña hoy. Mi nombre es Luis Antonio Ruiz Ciceli, alcalde de la ciudad de Porencia. Muchísimas gracias, señor alcalde. Bienvenido. Le agradecemos el que nos brinde estos espacios y sabemos lo importante que es para usted y su administración con todo el apoyo que nos ha dado. El tema eh, que queremos trabajar hoy o que queremos recordar hoy es el 11 de octubre se conmemora eh, la Ley 324. ¿Conoce algo sobre eso? Muy complacido teniendo la presencia de ustedes aquí en esta oficina para conmemorar, para recordar, para evaluar cómo se ha venido dando el cumplimiento de esa ley supremamente importante que dio derechos y que hoy reconocen todos los colombianos que esa ley abrió las puertas para que ustedes no quedaran allá en el vacío, sino que pudieran reintegrarse a la sociedad colombiana, caqueteña y florenciana. Sí, muchas gracias por ese comentario que nos hace. Es muy importante recordar que en 1996 comienza mediante la ley 324, 11 de octubre, el reconocimiento de la lengua de señas colombiana como lengua natural de las personas sordas. Antes de 1996 era muy muy difícil eh, había vulneración de derechos, habían barreras eh, que no nos permitían ni estudiar. Muchos sordos llegaban hasta quinto de primaria, pero no podían ingresar a la educación media ni a la educación superior, y a partir de esta ley, de la promulgación de esta ley, pues se pudo ingresar a todos estos ámbitos, obvio, no en un 100%, en muchas eh, situaciones que antes de esa ley eh, nos obligaban a no hacer señas, a que debíamos... Eh, limitarnos a hablar y todas esas situaciones de vulneración se fueron rompiendo con la promulgación de esta ley. Ya en toda Colombia, 32 asociaciones unidas han ido luchando para que haya ese cambio y para que haya un mejor futuro para todos. Sí, entendemos que hemos logrado cosas, no en un 100%, pero ya podemos permitir que personas sordas estudien, terminen su educación básica en media, sean profesionales, sordos con maestrías, con doctorado, ya en la parte también técnica y poco a poco hemos ido logrando eh, equiparación de oportunidades gracias a la promulgación de la ley 324, eh, donde permite que las personas sordas usen su lengua de señas y sea respetada anteriormente, veíamos muchos paradigmas eh, de la sociedad frente a la comunidad sorda, pero hoy vemos cómo muchas personas sordas ya pueden usar su lengua de señas y están eh, en igualdad de otras lenguas como las lenguas indígenas eh, de comunidades minoritarias. Entonces por eso celebramos hoy el reconocimiento de la lengua de señas colombiana y pues nos gustaría también que meditáramos en los logros que hemos tenido eh, aquí en Florencia. Y aquí quiero expresarle dos cosas. Una es que se promulgó la ley, donde trajeron nuevos beneficios. Pero la segunda, más importante, es que aquí toda la comunidad participa, ha puesto voluntad. Muchos que no habían ido a las escuelas y los colegios lo están haciendo otros están dedicados a emprendimiento. lo que quiere significar es que aquí para el caso de Florencia la comunidad ha tenido voluntad, deseo ganas y lo que se ha propuesto lo ha venido alcanzando así que quiero felicitarlos a la asociación de Florencia de Caquetá y quiero invitar a los que nos han vinculado a que se asocie a que participe porque lo que han alcanzado es producto de la organización, la dedicación y el esfuerzo. Pero podrán alcanzar muchos proyectos más en la vida. Perfecto, sí señor. Eh, recordando, eh, hace más o menos, bueno, a partir de 2005, más o menos, muchos estudiantes del Colegio Juan 23 en su época lucharon por el reconocimiento. De sus derechos y vinieron aquí a hacer presencia en el consejo expresando eh, su queja y sus derechos a tener servicios de intérprete que por años se le habían negado. Eh, y empezaron a hacer cumplir esta ley, precisamente la ley 324 de 1996, y han logrado cambios. Hoy ya contamos con servicios de interpretación, y vemos que se está cumpliendo esta ley, que se está eh, divulgando esta ley y ha permitido la participación de las personas sordas. Y ojalá eh, los siguientes años eh, pueda seguir cumpliendo, en el caso de la contratación de los intérpretes en la parte educativa, se siga cumpliendo como se ha venido cumpliendo. Eh, los modelos lingüísticos y los intérpretes puedan empezar en el mismo momento que empiece el año escolar y nos sentimos orgullosos, por eso queríamos mostrar eh, toda la labor que nuestro alcalde está haciendo para la comunidad sorda, para que haya una verdadera inclusión de las personas sordas, que no haya vulneración de derechos, no, que no estemos atrasados, al contrario, que se pueda divulgar cómo se ha ido mejorando la vida de las personas sordas y ha podido hacerse un trabajo mancomunado Estamos no solamente comprometidos con la política pública, sino con toda la voluntad de poder articular esfuerzos, ustedes son supremamente importantes y en el Plan de Desarrollo Florencia Biodiversidad para Todos hay un componente dedicado precisamente a la comunidad y por eso hoy hay un enlace que sirve en, del contacto entre la organización y la administración, lo que tenemos que hacer es hacer mesas de trabajo, montar unas metas, proponer unos proyectos y evaluarlos permanentemente para alcanzar esos resultados en el tiempo que nos hace falta de nuestra administración. Correcto, sí, es muy muy importante. Esta política, política pública pues nos permite como esa hoja de ruta ir aplicando eh, estas normas, porque si no estuvieran pues seguiríamos con la misma vulneración y las mismas barreras que, que a diario nos enfrentamos, pero gracias a que hay un trabajo mancomunado, hay inclusión vamos a ver inclusión en la parte laboral inclusión en la parte educativa y muy seguramente cambios a futuro muchísimas gracias señor alcalde por su participación bueno yo también tengo que felicitarlos una vez más agradecerles por el aporte que ustedes están haciendo a la ciudad cada vez que ustedes están en las calles cada vez que ustedes están aportándole la ciudad lo sigue viabilizando lo sigue conociendo más y, y eso va a permitir que se abran muchos espacios más así que con ese trabajo que ustedes han hecho los quiero invitar a que sigan luchando, a que sigan trabajando, a que se unan mucho más. Ese es el sector que no, que no ha podido entrar a las escuelas y a los colegios, o que no pertenece, en cualquier momento puede hacerlo. Así que a todos, bienvenidos, felicitaciones y muchos éxitos. Muy bien, claro que sí, continuamos. Eh, nos falta una accesibilidad en algunos entes y por eso se sigue haciendo incidencia política y se sigue haciendo un trabajo comunal. Quisiéramos que haya accesibilidad a todas las entidades, a todas las instituciones, que haya servicios de intérprete. No. Aún nos falta algo de cambios, pero por lo menos vemos con buen camino lo que se ha venido trabajando con el alcaldía. O sea, para nosotros como comunidad son solo agradecimiento.